Estuviste también en lo que fue la presentación de un plan de Qatar este, con su responsabilidad ambiental y con David Beckham como uno de los embajadores. Sí, porque Beckham, aparte ha sido la cara del turismo en Qatar, eh, él promocionó muchísimo el mundial en los países aquí aledaños, es una de las, de las caras visibles de, de Qatar. Quiere comprar el Manchester United y parece que anda haciendo unas extras por acá también para ver si este, suma algunos dólares. El, el ex Real Madrid, porque estuvo en esta presentación de un mural que se hizo donde, bueno, Qatar tiene todo un programa ambiental enfocado en el 2030 y todo eh, que tiene que ver con lo, lo sustentable, uno de los jeques de aquí es el que acompaña toda esta movida que se hace aquí en Qatar para aprovechar el Mundial, pero también el, el, el eje de su, de su fundación pasa por la educación, Uh -huh. apuntar a la educación para terminar con la pobreza. Y el programa hoy apunta a Uganda, pero también han tenido programas en, en Ruanda y en otros países de, de África. Sí. Este en particular quería mostrar un programa sostenible a través de, de la difusión que se le puede dar por eh, estar en la Copa del Mundo. David Beckham fue la cara visible de un pequeño eh, y escueto discurso. Y después, allí los vemos, se iban en esos carritos rumbo a... Un paseo en barcos, eso es en la zona de Catara. ¿Te gustan los la barcos? De... Miren qué, <coughs> Mire qué bonito, los barcos. muy bonito los barcos. Allí con las leyendas de lo, de lo sustentable y de todo lo que tiene que ver con el programa que está, que está en el que está enfocado Qatar de cara al 2030. Uh -huh. Y esa es la zona de Catara Beach, donde tenés las playas públicas y privadas. El pasamos un ratito por la playa, estaba lo público, pero algunos les querían cobrar, les querían cobrar 10 dólares. Y entonces se armaban las discusiones, pero si les habían dicho que era la playa pública, bueno, claro. era que ir lidiando con, con eso. sí ¿Te has podido meter al, al mar? No, no, porque eso lo vamos a hacer en vivo. ¿En ¿Cuánto? vivo, Lucina? No le quemes lo que viene. Me queda Ucina, mucho mundial. Chicos, espectacular. Llevaste, la, la, llevaste el traje de baño, ¿no, Matías? La zunga. Lo traje, me traje el, el fucsia. El tema es que yo tengo fe en que no, en que vamos a pasar, o sea, que no nos quedamos el sábado, sino que vamos a volver el sábado. Tengo que meter plata el lunes, el martes y. Y pegar la vuelta. Bueno, bueno pero que no. tengamos fe en no, no. Matías, tengamos no fe. Diga eso. Porque aparte yo le voy a decir algo: Matías no sabe nadar, chicos.